Mira, nosotros hemos entendido que fruto de la de que para construir este centro, entendemos nosotros, no hubo ningún tipo de planificación y acercaron este centro demasiado hacia lo que es la avenida Maradona Barrio Justo, que incluso en aula de este recinto, por los por lo ruidos que, que causa esa avenida, eh, muchas veces los profesores para dar la clase se les hace difícil. Con relación a lo que es el tránsito vehicular, el peatonal, nosotros hemos dicho que es un poquito difícil resolver la parte de tránsito en esta zona universitaria por lo confluida que es, específicamente cuando están abiertas la docencia en nuestra universidad. Ahora, indiscutiblemente hay que buscar la seguridad tanto del estudiante como del de que transita por esa avenida. Y nosotros hemos dicho que sí, que nosotros hemos estado de acuerdo con que se esté esa malla frente a la universidad para evitar que los estudiantes puedan volarse y que pueda pasar alguna desgracia en el frente a la universidad. Pero a nuestro entender, hemos dicho que el puente no tiene la capacidad para la cantidad de estudiantes que va a fluir por ese puente. Y le hemos pedido a las autoridades, tanto el ayuntamiento como de eh, la universidad, de que a ese puente se le haga un, un estudio y que ese estudio revele cuál es la condición real del puente peatonal de este centro. Hemos dicho que el estudiante tiene que usar su puente. Si el puente está en la capacidad, nosotros estamos a toda la disposición de trabajar para que los estudiantes puedan subir el puente peatonal. Pero sí entendemos que el ayuntamiento debe garantizar seguridad y la Policía Nacional también debe garantizar la seguridad por la zona universitaria.